Misty Misty Boy Ya no queda tiempo Mi drive, mi life da tiempo, es una alusión, un retroceso Quería empezar de cero, ayudando a personas sin tener más genio Quise luchar por un sueño, caminé sin tener miedo Desde chicos y yo diferente, nunca encajaba con la gente Nunca tuve claro lo que quise hacer Solo investigaba porque quería aprender De la explicación, no hay un explicarle. todo el mundo me quería loco de remate Encontré algo que me apasionó, me compré un Play Dove o a día y noche mi propia fantasía Rescastaba juego, era lo que más quería Pero todo realista Sentirlo lo todo apenas la vista. Las ideas para un futuro en mi cabeza se desvanecían. Nada me preocupaba en el colegio, no pensaba ni hacía nada. Mi pasión por componer y aprender fue lo que busqué. Empecé a mezclar y y a freestyle. Ahora Para que no de grabación, hacer música por pasión. El tiempo, En mi talento demostrando todo lo que siento No vi el futuro con la música Mis amigos me critican y odios me alegra en el día Siempre me deprimía creyéndose un artista Viví la música Ay, que en mi vida Me pateo me humillaron Cuando vieron el futuro por el cual estaba luchando Se lamentaron, quise volver Era demasiado tarde, yo nunca me rendí Fui capaz de llegar aquí Cuando no tuve nada no me tuve para seguir Conseguí mi meta Cuando ves que tu familia no te apoya Cuando ves que tu no te da cuando quieres bajar para no tener que rogar a los demás cuando creció